La maestra Socorro Rodríguez, presidenta de la unidad de base, hace nueva vez un llamado a las autoridades de educación para que acudan en auxilio del centro educativo, que según esta se está cayendo a pedazos. Los centros educativos siguen con las mismas dificultades. Nosotros, por ejemplo, docentes y discentes, es decir, maestros y estudiantes, estamos aquí tratando de dar todos y todas lo mejor de sí. Los estudiantes asistiendo, principalmente desde el segundo día, el primer día casi no asistieron, los maestros desde el primer día, todos y todas, estamos aquí cumpliendo con nuestro deber. Pero, ¿qué pasa? Las autoridades no cumplen con el de ellos. Aquí, por ejemplo, la escuela tiene muchas, pero muchas filtraciones. Y en los últimos días, aquí no ha aparecido una, una comisión del miner para ver cómo resuelve estos casos. Tienen más de 10 años viniendo antes a verla y que para que la escuela sea intervenida. Pero real y efectiva, real y efectivamente no hacen nada. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.